No se puede jugar con la vida humana por los intereses de los propietarios. Eso no puede ser. Retomando nuevamente una lucha que yo desde hace tiempo he venido llevando a cabo. Nuevamente se pone en el tapete el tema de que las clínicas exigen un depósito para atender a cualquier persona que vaya allí a recibir atenciones médicas. Las clínicas son una empresa privada demidamente constituida, es cierto. Tienen condiciones y regímenes establecidos para poder subsistir y permanecer como empresa. Todo eso es cierto, hasta ahí estamos bien. Pero las clínicas privadas son también centros de salud donde se puede salvar y preservar la vida de un ciudadano, sea cual sea. Las clínicas son instituciones que tienen dentro de lo que es su personal los médicos que hacen un juramento hipocrático de preservar y salvar la vida de cualquier persona, ciudadano, que lo necesite. Esos centros médicos privados. Ahora, ¿creen ustedes que es posible que una persona que vaya en estado crítico de emergencia previamente se debe de hacer un depósito para poder atenderlo? Ven ustedes que es posible que en menos de un accidente de tránsito, que usted vaya con partes de su cuerpo tal vez fracturadas y posibilidad de hasta perder una pierna, antes de usted atenderlo se debe llevar a cabo un depósito? ¿Entienden ustedes qué es posible que hoy en día nuevamente se ponga de manifiesto que para atender un paciente es imprescindible haber llevado a cabo un depósito? Para nadie es un secreto que aquí hay centros médicos privados que si usted previamente no hace el depósito el paciente se lo dejan ahí mismito en una camilla en la emergencia. ¿Le dan los primeros auxilios? No. Le ponen un asunto ahí, una vuelta y no le atienden en nada. ¿Sabían? Eso es cierto. Y conozco casos de personas que me lo han enviado aquí a mi WhatsApp de que han estado en centros médicos que no han sido atendidos mientras no se hace el depósito. Yo creo que debe haber un equilibrio en todo. No queremos nosotros venir aquí a llamar a que las clínicas tengan que quebrar. No, no queremos nosotros aquí a llamar a que las clínicas se vuelvan en un centro de beneficencia y ayuda. Pero tienen que en ella de preservar la vida de las personas, señores. No podemos permitir que se asuma este tema nuevamente. Las autoridades tienen que tener que ver con este tema, señores. Las clínicas tienen que existir, pero la gente tiene que también salvársele la vida. Debe haber un mecanismo donde el ciudadano, luego de salvársele la vida, que se le garantice su vida, haya un mecanismo de cómo cobrarle. Yo lo sé, es verdad, es cierto, pero debe haber un mecanismo en el fondo de salud de donde atenciones que sean estado crítico se le pueda pagar a través del seguro que pudiera tener a ese ciudadano, ¿sabían? Los sistemas de seguros todos... Ahora que se habla de modificación de la ley de seguridad social y demás, y que para este 27 de febrero estaría iniciando una nueva legislatura, esto debe ser contemplado en una modificación a la ley de seguridad social, señores. Debe haber una garantía en cualquier centro privado donde el ciudadano que vaya en emergencia y necesitando atenciones médicas se le garantice y se le preserve la vida. No podemos permitir que las clínicas privadas nuevamente asuman el rol de que si no hay un depósito, si no hay una garantía, no se atiende. Eso no puede ser posible, señores. Eso no se puede permitir. Yo reitero, señores, reitero, esto es más serio de lo que ustedes se imaginan. Señores, muchas veces se dan enfrentamientos en zonas donde llegar a un hospital público está a una distancia seria, ¿sabía? Pero los sistemas de atención de emergencia, muchas veces, antes de ir a un centro privado, van, a, una, van, van a, una, a un hospital público. ¿Y qué pasa con ese ciudadano que tuvo que trasladarse una distancia porque en ese centro privado sabía que no iba a tener atención? ¿Ustedes se imaginan? Hubo un caso aquí cerca, en la Lincoln... Hubo un establecimiento, una farmacia que se quemó y uno de los de los empleados que sufrió quemadura de alto grado tuvo que ser trasladado al niarias Arias Lora para recibir atenciones en la unidad de quemado, pero a menos de, do, de 10 metros hay un centro médico privado ahí, ¿sabían? Ese es un caso que yo menciono de tantos, de tantos que pudieran ocurrir y que usted y yo conocemos. Entonces, yo creo que ese tema de los depósitos en los centros privados debe ser asumido por las autoridades. Crear los mecanismos, el sistema, sí, pero que a cada ciudadano se le garantice su salud en cualquier centro privado que sea, oígame, que sea requerido. No se puede jugar con la vida humana por los intereses de los propietarios. Eso no puede ser.